Tú, tú, tú estás entregando por tu cuenta entonces. Ya. Quiere decir que tú hasta ahora mismo estás tranquilo. Yo estoy tranquilo. Yo estoy trabajando en el mercado, pero lo dejé. ¿Era que tú tienes un compañero que murió. Yo hacía coro con él, pero gracias a Dios de que caí preso en el palacio, dejé el coro con ellos. Quiere decir que tú estás tranquilo. Yo estoy tranquilo. La investigación se están haciendo. Si yo tengo que ver con algo con algo, que me pongan a cumplir. Yo tengo dos meses firmando que dejé de ser coro con esa gente y me están acusando de unos robos. Yo no tengo que ver con nada de eso. ¿Quiere decir que tú no tuviste vínculo? No. Entonces, yo tengo dos meses con ellos que lo dejé. ¿Con quién, de hacer por eh? con un morenito. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? que ¿No se puede narrar? ¿No ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vea lo que pasa. Vamos a seguir caminando. Me están acusando de un motor que yo me robé. Yo vine con mi dueño y ahí, para que se aclarara eso, porque que él sabe cuáles fueron los que se lo robaron. Yo no tuve que ver con nada de eso y dije. Pero la investigación queda en manos de Dick Ellos están investigando lo que hay que. Si se hizo, que investiguen bien lo que hay. Si se paga por su hecho, yo, si yo tengo que ver con algo que hago, yo pago con mi hecho. Pero yo no he hecho nada nada con esa gente. ¿Y con el modelito? ¿Usted no tiene vehículo? No.